Bueno, y si pensaste que arrancamos de nuevo, no, no arrancamos de nuevo, pero vamos a saludar ahora a la gente que se prende por el Facebook y por el Instagram también en MissMagazineOficial.com y por la página wwwmiss magazinecom Te lo Sí, sí. y bien. por Telpin783 por supuesto, que también estamos saliendo ahora, así que te contamos, recién vimos una situación insólita y estamos un poco, eh, estamos debatiendo sobre este tema, así que le voy a pedir por favor al operador Mauricio Ferrari si puede poner las cámaras de Bunge Libertador si sí, sigue ahí. No, no, no, no se fue. No, se nos fue. Se nos fue la admiradora. Se nos fue la admiradora que <risa> saludaba a las cámaras. Bueno, igualmente le mandamos un saludo si estaba escuchando Miss Magazine y por supuesto Arroba Joven. Nosotros vamos a entrar en materia nada más ahora en un, en un segundo. Vamos a empezar a hablar sobre la adolescencia. Así ya sabes, puedes eh, opinar, debatir con nosotros, charlar en el noventa 2032 92 por WhatsApp, por la página... Eh medio si me nos escuchás y por eh, el instagram también nos podés mandar mensaje a mi Magazine oficial y en el facebook también y el instagram de arroba <risa> joven son muchos <risa> ahora muchas, muchas, se, me, personas, se 69, me están sumando no. muchas redes y las tengo que las tengo que anotar hay que sí, igual el número me lo aprendí rápido vos sabes yo me pierdo decís 56 y hay que 16, 26, 20, 32, 92. Vamos a hablar sobre la adolescencia Vamos a correr un poquito Más para atrás, más para atrás. Ahí está Dígame señor Ahora más para adelante ah. Más para acá. Bueno, vamos a ir acomodándonos sí, no, bueno. Ahora en un ratito nos acomodamos bien Perfecto Bueno, vamos a hablar eh, Sobre la adolescencia El principal tema sobre esto Con lo que quería arrancar es contándoles una experiencia que tuve hace un par de días en una clase de Biología. Uf. Tuvimos eh, una consigna la cual la profesora nos entregó una encuesta a cada uno de nosotros, de los alumnos, y nos dijo que eh, teníamos que completarla en lo personal, con lo que hacíamos cada uno eh, en lo diario, ¿no? Sí. Entonces, esta encuesta, y si no corregime, eh, preguntaba si desayunábamos diariamente, si sí, no lo hacíamos nunca, si sí, lo hacíamos a veces o no, si sí, eh, habíamos almorzado algo ayer, o si sea, comíamos algo entre el almuerzo y la merienda, eh, entre la merienda y la cena, y así. Las colaciones. Tal cual. Entonces, me llevó a escuchar eh, varias respuestas de mis compañeros, los cuales o no desayunaban, o la gente que iba a la, que va a la tarde a contraturno que tiene educación física temprano no desayuna a, y va a hacer actividad física, o eh, cuántas comidas comen al día. Entonces varios de, de los resultados de lo que escuchaba yo era eh, todo lo contrario a esto. O no desayunaban, o no comían las comidas eh, que se los recomienda a uno comer durante el día. Entonces de esta manera... Quiero traerles, eh, no esta encuesta en sí, pero varias de las preguntas que, que traía sobre esto. Y el tema es falta de alimentación en los adolescentes. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿desayunan diariamente? No. ¿No? No. Va, yo sí. Desde que arranqué a ir a la mañana, sí. Bastante bien. Pero antes no. Antes no. ¿Hace cuánto arrancaste a ir a la mañana? <risa> Hace ya dos... ¿Este año? Sí, este año, este por año. así okay. decirlo. ¿Y por fácil. qué no desayunabas antes? Porque no me despertaba. O si no, iba directo al almuerzo. De una. Le pegaba derecho. Claro. claro. Claro, sí. Pasa que la gente se levanta a las 11 del mediodía. Le <risa> sí. pegaba derecho, ¿no? Yo soy igual de más desayunar fácil. tarde. Yo no me pierdo de desayuno por nada. ¿Vos, Mauri, desayunás diariamente? Sí. Poco. <risa> <risa> suspiro, mate. ¿sí? Mate. Mate. Sí, mate. Mate. Si, okay. un, mate. si, un, si un cafecito cuenta con desayuno, sí claro así, sí. Solo, sí sí también sí. es un desarrollo yo, yo, bueno, yo desayunado... es, al, es algo que lo primero que ingerí así que sí claro depende ¿Sí? depende claro porque hay veces que bueno me, me pinta tomar un café claro bueno lo que pasa es que yo lo pienso así no a ver. y a veces se me ríen pero la teoría es esta vos salís con el auto sin nafta a la mañana uh -huh. arranca el auto o no arranca el auto y no entonces si vos no si vos es la primera comida que eh, De, de de, del día y vos eh, tenés que arrancar cómo arrancás si te falta esa esa energía has acordado una profe de biología que tuve sí, es que a mí sí también. Y seguramente que estamos Creo hablando la de la misma La profesora dijo lo mismo la de biología claro por eso eh, es un ejemplo que yo lo uso lo escuché el otro día con la profesora y me quedó dando vueltas entonces no pueden mandar un mensaje de hacer esta encuesta con nosotros acá Ay, eh, que sí, que desayunan. sí desayunan diariamente perfecto <risa> muy bien ah. muy bien <risa> <risa> <risa> esa <risa> es la respuesta <risa> correcta bueno, sí, hay gente que le hace mal. A, yo me descompongo. Claro. Claro, depende de la persona igual. Depende que desayunen también, hay gente que no puede desayunar tan cargado. Yo me, me tomaba un café antes de ir al colegio y me caía mal. Claro. Por el, después del movimiento del auto. Claro. Por claro, el, sí. sí el en el, el colectivo también vas como. Un revoltijo en el estómago, vuelto, <ríe> los pibes voltados. Bueno, pasa, pasa que después tenés la otra cara de esto, el que no desayuna. Eh, ¿Y cuántos chicos se descompensan en la entrada de los colegios? ¿O los que tienen educación física? <risa> yo perdón, que justo no salgo a las cámaras porque yo estoy comiendo acá el alfajorcito de maicena No me dejaron comer, comieron ellos y no yo ¿Y ¿Cómo que no? No, está ahí él está esperando... Bueno, no lo comiste, pero estaba ahí. Y pues estoy ocupado. Bueno, pero estaba, de por, no, decir algo... <risa> estaba por decir algo... Estaba por decir algo, no. es verdad, eso de no desayunar. Yo me acordaba a mis compañeros, ¿cómo caían? ¿Viste? Mis compañeros caían, eran unas plumas, ¿cómo Era caían? Trama, sí, sí, pero... En medio del acto, en medio del himno nacional. Yo creo que una vez, eh, cuando estábamos entrando todos, estábamos en la fila, formando, eh, estaban tocando el himno, creo. Sí, fue y una en... chica quería subir el escalón para ir al baño y, se des... y creo que se descompuso, se desmayó. Se descompensó ahí ahí entrando al baño de la escuela. Claro. Y pasa esto, pasa, es muy es muy común. Ahora, eh, después del almuerzo, ¿comen algo eh, hasta la merienda? No. ¿No? no. ¿Motivo? va no. A veces, qué sé yo, a ver, el personal justo ese día, decir, bueno, comí un montón para el almuerzo, no como nada. No, no, no, no. <risa> ¿Motivo? La siesta la siesta. Sí. Se pega derecho. Infaltable. Y sí, claro. hasta las 5 6. La siesta es algo que no puede faltar. Sí. Bueno, es más, de última para la picada, el después del almuerzo hasta la cena. Ahí que me dicen. También la siesta. También. ¿sí? Ah, ¿sí? No Olvídate de Pará, pará, pará. Entonces. El tipo... Vamos a tomar el ejemplo de amor. Ok. Vamos en a este caso. Acá. Si me estás diciendo mucho siesta. ¿Merienda por lo menos? Sí, Porque a veces dicen, si está antes y si está después Entonces hay un no, parate no, no, no. Yo almuerzo ah, y a veces pego una fiesta hasta las 9 de la noche por O eso sea te que digo. no corto, no, no me levanto ni en pedo para almorzar eh, Para no. merendar, seno directamente Y claro. si es que seno también O sea que son, no desayunas La única no comida almorzas. que hago es el, el, sí. el, el almuerzo Y la merienda ponele o la cena Son claro. dos comidas diarias Entonces pasan, qué sé yo ¿A qué hora aproximadamente? Me está muriendo. Sí, sí, sí. A la... ¿Viste, emergencia Pinamar? ¿Ves que había que nombrarlo hoy? El maicena? valor de estar protegido. Emergencia es oh. Pinamar. Oh, vale. <risa> El valor de estar protegido. <risa> eh, ¿Cuántas horas y entonces, eh, Almuerzo a las 12.00 y seno a las 10, 11, Depende de qué cocine. Claro. Ahora, ponele en su caso... Los dos fueron a la tarde a la escuela, ¿no? ¿En algún, eh, sí, momento? Bueno, sí, en algún momento sí. Bueno, eh, ¿tuvieron contraturno en la mañana de educación física? No. ¿Nunca? ¿cómo sí, sí. oh, que no? ¿En el secundario ah, En el secundario sí. yo no claro. fui a la tarde, fui a la claro, mañana. Claro, ella fue esa ah, la, bueno, de la mañana. Ah, bueno, está bien. Y educación ¿Y física jóvenes? lo tenía a la tarde. ¿Desayunaban sí, claro. algo antes de ir a educación física? Eh. A la mañana, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Mate? <ríe> ¿Mate? <ríe> ¿Quería mate pero... toda su vida? <ríe> ¿Mate? ¿Mate, sí? ¿Mate? ¿Por acá? No. No. Yo creo que los, mis desayunos más completos eran para ir a educación física. Y si sí, era lo Debenía primero, ser. allá a la Le mañana. Le metía más, más energía, más potencia, más. No, yo iba a de... A ver. Ahora, es, es lo que decía, ponerle, vos arrancás, vas al colegio a la, a la mañana y decís: no tenés tanto, eh, tanto gasto energético, digamos, cuando vos, que podés tener en la educación física. imagínate claro. yendo al colegio. Caen los chicos descompensados por no, co por no comer. Imagínate ir a hacer una actividad física. <risa> y nosotros, ponerle... Había, en nuestro caso, nosotros teníamos dos horas de educación física. ¿Entiendes? Dos horas sin comer nada y arrancar y pegarle derecho. Era una locura. Era una locura realmente. Dale. Claro. Perfecto. Bueno, entonces... Eh, yo hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque a todo esto hay un motivo por el cual... Eh, Pasa todo esto y nosotros lo vamos a debatir ahora. ¿Por qué creen que los adolescentes son propensos a no eh, respetar estas comidas sobre el día o eh, que no coman fre frecuentemente lo que es recomendable durante el día? O sea, que falte esa alimentación. Para mí, que es en base por, eh, qué sé yo, por las redes sociales o por inseguridades. ¿De qué tipo? Que, o sea, inseguridades con, con ellos mismos... O baja autoestima, entonces dice... Bueno. O se limitan a comer ciertas comidas... Más que nada por eso. Ok. ¿Qué opinas? Eh, sí, puede ser una de esas. O si no, eh, cuestionarse lo que diga el otro. Ok, ahí me gustó porque está medio enganchado. Vamos con la imagen de, de uno. Eh, lo que opine el resto, el opiniones. Espejo. Claro, por eso claro. lo que opina uno también. Sobre, sobre uno mismo. Mauri, ¿qué pensás que puede ser...? Eh, ¿Para qué está haciendo ahí? Sí, sí, ¿cuál magia? puede ser el motivo de, de que los chicos y, no respeten estas comidas? Bueno, también puede ser por eso, de que me decía Cande de, de, de tener un, una imagen diferente a la, a, la, a la que quieren tener, o que aparece siendo inseguros. También hay muchos casos que te da pereza cocinar, te da pereza ir a prepararte un mate cocido, un té, te da pereza ir a buscar un pedazo de pan. Claro. También puede ser por eso. Eh, bueno, también dependiendo de... mucho de si hacen algún deporte o quieren... Bueno, en esos casos estrictos que eran antes de... Tener que hacer una dieta súper estricta como para poder ser tal cosa o tal persona. Claro. Y hoy en día sabemos que no es así. Sí, tal cual. Se está dando una inclusión a todo lo que a lo que voy. Claro. A ver, no solo en lo físico también. Yo creo que hay una jugada psicológica y lo planteaba acá anda recién. Pero también las cosas que deja esto ese desgaste, digamos, de, de la falta de alimentación en lo psicológico porque uno dice en lo físico, bueno se puede descompensar un chico, le puede faltar esas energías para arrancar el día ahora, en lo psicológico nosotros tenemos eh, un problema, digamos, en lo que es la concentración y, bueno, está entrando al cliente como loco Mal. la concentración y la memoria mejor momento. De, de, lo, de los chicos poner en el caso de ir al colegio o es sea, yo sé que parece a veces joda. Y hay una frase y hay una canción que yo puse el otro día que dice: Con hambre no se puede pensar, pero hay realmente una. <risa> <está muriendo>. con... <risa> <risa> ¿Emergencia? <risa> no, no ven nada, por eso no, no entienden lo No, no, no. Es una patada No, no, no. No, no, por, fuego, mate, la... La por fin un mate tenía la por fin un mate digo eso solo por fin un mate Ay, sí mate no te interrumpo más no, no hay todos los mates van para mí no. bueno no solo en lo físico en todos estos problemas van a lo psicológico de la manera en que este alimento no llega al cerebro en qué sentido en el caso de que ese chico no solo necesite la energía para que arranque el cuerpo sino la energía para que eh, para decirlo lo más sencillo posible, la cabeza funcione bien. Mal. Más allá también de eso de lo que están hablando de la comida, que esto que lo otro, eh, los nutrientes, o sea, por el calcio, es. las proteínas que necesita también el cuerpo. Más allá de que, por más que a la mañana no tengas que hacer nada, igual de todas formas tenés que eh, desayunar o tener que comer bien, claro. no te digo comer eh, cosas frutas, sino cosas lindas bien como para también darle esas proteínas al calcio, bueno, los huesos, los músculos. Es que llega un punto que el cuerpo ya te lo pide, porque claro. es, es muy complicado, o sea, se te funde el motor, digamos, volviendo sí, al ejemplo olvidate. anterior. Eh, es así. Y de esta manera, eh, como hablaban de la imagen y de lo que es, eh, digamos, esta dependencia a lo que opina el resto, eh, esa preocupación, digamos, por la aprobación de un tercero, que es lo que vamos a hablar ahora. O sea, ya sea a través de, de una red social, digamos, de eh, que lo pusimos como ejemplo, más allá de, de la red social, de una foto, de lo que digan, de lo que uno comente, le guste o no, lo que lleve puesto al colegio por poner un ejemplo. Entonces yo les pregunto de esta manera, ¿creen que hay una dependencia mayor a lo que es eh, la aprobación de un tercero? O sea, ¿creen que los adolescentes hoy en día dependen mucho de, de lo que diga, de lo que diga otra persona? La mayoría sí. ¿Sí? Sí. Sí, bastante. Bastante. Es como que yo a Sería veces... como un 90% ponerle. Sí. sí, sí, sí. 99 para mí. <risa> 95 te la tiro. Sí, sí, yo creo que sí. El tema de lo siguiente. Eh, hay muchas... Muchos casos en los cuales eh, uno cambia, ponerle, ya sea eh, una moda, eh, una... en este caso una forma de vestir, una forma de... ...de presentarse... ...a la, a la gente digamos... Como, ...como... ...no sé si como sociedad... ...sí estoy haciendo quilombo... ...entonces yo creo que... ...lo que piensa uno... ...guardarse las opiniones de, de tal tema... ...porque ya hasta tener la inseguridad... ...esa de lo que uno puede decir... Eh, ...y no estoy hablando de que le caiga mal al otro... ...sino de decir... ...bueno, no voy a dar mi opinión... ...porque para qué... ...si es mía y no cuenta... ...entonces... No sé si estirarse para abajo en eso, pero tanto en la dependencia esta de la aprobación y volviendo a lo de la imagen que, es, eh, que viene por lo del lado de la falta de la, de la alimentación, entonces no solo nos metemos en una aprobación física, digamos, de la persona, sino que en algo más eh, de lo que piensa, lo que dice y lo que hace también. ¿no? Sí, físico y psicológico. Por eso. Claro. ¿Creen que...? Eh, que la moda es parte de este grupo en el que es uno aprobado. O sea, que es como decirte, bueno, uno tiene que estar eh, en cierta moda para ser aprobado por tal gente. Por un estilo de... Por un grupo en específico, está diciendo. Claro. O sea, eh... si una, una sociedad que tiene una moda, uno que se siente excluido de, de esa sociedad, se pone... ¿O se, se establece dentro de la moda esta para llegar a eh, esta aprobación o ingresar a ese tipo de... a ese grupo? No sé, es depende de cada uno. Sí. Pero, también igual, es, es por lo que estás diciendo, es por la aprobación de que te acepten. Por eso te digo. Eso. Pero creen, o sea, que, hay, creen que, que hay casos en los cuales va, va a haber, va a haber, ¿no? Pero que haya varios casos eh, o que sea propenso que los chicos cambien ...ese estilo que tiene uno... ...que la verdad que me parece que uno deja de ser auténtico... ...cuando quiere eh, buscar la aprobación del otro, ¿no? Y es que es un cambio drástico... ...que claro. o sea, es algo que haces porque lo está haciendo el otro... ...por eso, entonces uno es como... ...yo noto hoy en día... ...es como que encuentro mm. menos gente auténtica que antes... ...y no sé si, si comparten esto... Mm. ...al querer... ...ingresar en este grupo... ...a formar parte... ...es como que uno se autolimita a hacer eh, lo como como uno es, Pero ¿Se no entiende? es la esencia Claro. De cómo sos. Es que sos igual al otro entonces como que claro. tal cual. Y es que lo que te está enseñando o lo te perraes a vos mismos claro. básicamente. Que es que unos deseamos todos iguales. Claro. claro. Eh, mentalmente ladrillo, y no, vestido, <risa> claro. Tal cual. Se nos junta uno más. Sí sí sí. <risa> algo así y estamos armando una pared grande con, sí, sí, con todo lo que son sí, sí, sí. así que es preferible no, como para que rato. Sí. Sí, tal cual ahora eh, como todo el mundo eh, tiene el derecho de ponerse de decir lo que quiera de andar en la moda que que, que quiera andar es muy importante que eh, también los chicos conozcan eh, sus diferentes derechos ¿no? que es otro de los temas los cuales íbamos a tratar Ahora, ¿por qué creen que en la adolescencia hay como le empezamos a dar más bolilla a lo que es los derechos nuestros? Más allá de que uno de más chico no es consciente de estas cosas. Pero ¿por qué creen que empezamos a eh, ser un poco más... Eh, no sé si a, si a preguntar, si a cuestionarnos, pero a darle más importancia a, al, al derecho de, de cada uno? ¿Por qué creen que, que puede pasar esto? Me voy a algo, ¿no? Un silencio incómodo. Sí, sí, sí. No, ni sabía cómo no sé qué responder. Ah. No, el tema es eh, más sencillo. Rebuscámela de otra manera porque no ah, bien, voy a responderte. Te juro, te digo igual. ¿Por qué creen que a esta edad le damos más bola a lo que es la... nuestros derechos para pasarnos una cruz? Para mí porque ya tenemos otra, otra mentalidad que como teníamos de chiquitos. Como que de chiquitos no te das cuenta claro. que, que es lo... Ah, ¿cuáles son tus derechos? No te o... a pensar. Claro, porque no estás pensando cuestionás. en otras cosas. Sí, obvio. Y ahora, más grande, ponele. Sí. Te replanteas y dices... Mm. Sí, a ver, como digamos que <risas> también es sobre la información que a uno le llega sobre esto, ¿no? Eh, yo creo que esto en los colegios te da una mano, que conozcas tus derechos, que te los plantees... Eh... Bueno, que, que, que hablen sobre eso, que lo traten, que lo charlen, que lo escuches en un programa de radio, por poner un ejemplo. Y a todo esto, pueden opinar sobre esto en el Instagram, en el WhatsApp también, 11 56 20 32 92. Y contarnos por qué creen que pasa esto, por qué creen que a esta edad nosotros empezamos a eh, darle más importancia a lo que es los derechos de los adolescentes. Y también, también bueno, yo lo, lo, lo pongo a pensar, ¿no? O sea, el buscar esto también, los derechos... Eh... Para saber que, que, que tengo derecho a, entonces como que ah, tengo derecho a tal cosa. ¿Qué? Y capaz que si te lo quieren irrumpir es como decir, eh, no, pero si yo tengo derecho a hablar tranquilo. ¿Entendés? Como ¿Qué? darme a entender libremente. También puede pasar por eso. Para por mí. eso, claro. Tal cual. O sea, eh, yo saber creo los que... derechos de lo que puedes hacer. y... Claro. Yo creo que también pasa por. Eh defenderlo de uno también, ¿no? Es como que uno viene cada vez más grande, como veníamos diciendo, es más consciente eh, de este tipo de cosas y a diferencia de los más chicos, empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Y esas preguntas, eh, cuando tienen una respuesta a la cual nosotros ya sea la damos, la escuchamos, estamos a favor, la defendemos, ¿se entiende? Entonces yo creo que ese es el respaldo que nosotros tenemos sobre nuestros derechos. Eh, yo creo que va por ese lado, ¿no? Ahora, el tema de, y yo lo veo muy flojo esto es el, el, Yo creo que le dimos tanta bolilla a lo que es los derechos Que eh, mucha gente, y no solo los jóvenes eh, Es como que deja de lado eh, la responsabilidad Que todos sabemos que antes de un derecho hay una responsabilidad que uno debe cumplir Entonces también es esto, y dar un mensaje sobre, sobre el tema Es que no solo hay que centrar en los derechos, obviamente el derecho es algo algo increíble, algo que, que obviamente estamos todos recontra Rafa no creo que no haya nadie que diga que tener un derecho es algo malo, pero no es lo único, ¿se entiende? Hay cosas para plantearse antes de, de un derecho, hay una responsabilidad, uno tiene derecho a hacer las cosas pero antes... Sí, también obligaciones. Exactamente. Tenés a mí me decían primero tenés que hacer lo que tenés que hacer y claro, después ¿no? hacer lo que quieras. Cuando me quieras. decían cuando era chico. Bien. Entonces, el derecho a hacer lo que quieras lo tenés. Pero si tenés obligaciones primero, son prioridades. Es así. Bien. Se entiende. Bien. Que obviamente son prioridades en lo personal de cada uno. Pero igualmente. Una, una pregunta. Ahora que bueno. estamos hablando de adolescencia. Sí. Bueno, pasamos por adolescencias. Pero. ¿Alguna vez les preguntaron disfruten su adolescencia? ¿O le dijeron alguna vez eh, che, mirá, disfrutá tu adolescencia? Entonces, ¿Se los dijeron alguna vez? un sí. millones de veces yo creo. Un montón de pero veces. por qué? ¿Por qué pensás? Y yo creo que es una etapa en la cual uno uno se divierte. Claro, es una etapa donde, tipo, tenés, aparte de tener cambios de mentalidad y todo, es descubrí donde descu te descubrís más a vos mismo. Tal cual. Y no sé. Sí, uno se puede se puede descubrir en lo en lo personal también lo que puede hacer en los... Eh, ¿Qué sé yo? Uno empieza a salir también en la adolescencia, claro. descubre ciertas cosas que después lo va a tener durante el resto de su vida. Y obviamente que las primeras veces te da un poco de adrenalina, te da un poco de diversión. Es otra cosa la primera vez, ¿entiendes? De, de todo esto. Claro. Entonces... Yo creo que iría por ese lado, por el, por el, eh, por cosas que inicias a esta etapa que son eh, muy buenas cuando la arrancás, muy linda experiencia y después la vas a tener por el resto de tu vida. Pero que el, el primer día de todo esto o la primera vez que, que pasan estas cosas que se presentan ahora es otra sensación. Entonces yo creo que va por ese lado. ¿Quién es mm. normalmente el que te dice que disfrutes tu adolescencia? Y alguien más grande que nosotros. ¿Cómo? Por ejemplo, mi abuela. tus padres, tus abuelos, claro. y mis abuelos, claro. <risa> y mi, ¿Y mi mamá, tanto. Te lo dicen por el lado de que al ser más grande tenés muchas más responsabilidades. Algo que no te esperas todavía. Claro. Que es como que un terminas el secundario, tenés que arrancar una facultad, un trabajo, y llega, te choca el golpe de. Ahora te hago crecer. una pregunta. Si nosotros tenemos muy por delante los derechos antes que una responsabilidad, el día de mañana. Quién, ¿Con qué cara le vamos a decir a un adolescente que disfrute su adolescencia si nosotros tenemos tantas responsabilidades que estamos priorizando un derecho antes que una responsabilidad? No, eh, no te entendí porque estaba preciado. <risa> no, no, es que me acaban no, no, de mandar un mensaje con este tema, por eso lo estaba leyendo. Ah, y... bueno, ahora lo paso, Entonces, a si querés. Eh, a lo que voy es, si sí, alguien, el cual tiene responsabilidades de más grande, claro. sí. nos dice a nosotros aprovechamos nuestra adolescencia porque después se nos viene un quilombo de responsabilidades uh -huh. nosotros, siendo los adultos de mañana, por así decirlo ¿no? bueno, adultos ya. la peor frase que puede haber bueno pero no. es así <susurro> el que de adultos mañana y no señaló claro pero me se enseñaba a mí como ¿sabes que vos tenés vos como 40 años? Claro. Así eso te quise ¿sí? decir vos fíjate, fíjate, deja el programa porque ya estás ya no porque ya estás muy ahora. ya no vas más arroba joven claro, lo estuvimos considerando además le voy a hacer competencia a la hora de poner de hombre a hombre ¿vale? ¿vale? Me traigo ahí un par de... No sé, un par de señores y hablamos. La, debatimos. Sí. Y le decimos a los adolescentes que... Disfruten, disfruten su adolescencia. Y... La, la, ¡Aprovechen! El tema de todo esto es así. Eh, si nosotros hoy en día vivimos en nuestra sociedad de adolescentes, digamos que tiene un... Eh, una prioridad del derecho antes que la responsabilidad. ¿Con qué cara nosotros a los adolescentes les vamos a decir que después se vienen un montón de responsabilidades si nosotros como... Eh, como prioridad tenemos un derecho antes que una responsabilidad ¿se entiende? o sea yo lo que digo que ellos cuando eran no la más, verdad que creo que no entendimos nada de la de contra A el... ¡Sí! no, diferencia dando mucha vuelta a decir, la diferencia si del que nos ah. lo dice sí del adulto claro del adulto ah. cuando él era adolescente y a diferencia o sea poniéndolo a, a los dos como en su etapa de adolescente es ¿no? un en, la cabeza. en ese momento ellos tenían o la mayoría en ese momento tenía como prioridad la responsabilidad o las obligaciones antes que un derecho. Lo que son adultos ahora. Hoy en día, claro. Okay. Y nosotros tenemos más la, la prioridad de un derecho adelante de una responsabilidad. Y ellos dicen esa frase porque tenían esas prioridades. Entonces, esa frase, mientras que va a pasar el tiempo, va a desaparecer. O vamos a hacer unos caraduras porque si tenemos Obvio. una prioridad Olvídate. de un derecho antes que una responsabilidad, ¿cómo le vamos a decir lo que se viene? ¿Se entiende? Así como, como te lo dijeron a vos. Claro. Te van a chocar en algún momento con esa pared Por y eso. van a darse cuenta. Perfecto. A ver, leamos <risa> el bueno, mensaje. Viste que yo creo que es el mensaje, creo que yo creo que es. ¿Qué? habíamos preguntado. ¿Qué? ¿Qué? Es el mensaje, o sea, la pregunta que hice yo de ah, disfrutar sí. su adolescencia. Ajá. Creo que va a la respuesta de eso. A ver. Y dice, es porque podés mandarte cagadas, pero a la vez está justificado porque todavía sos chico, entre comillas. Qué buena respuesta. Banco. Llegues a los 18 y te puedan meter en cana por cada cosa que hiciste. No, claro. bueno, bueno, pero no estamos hablando de delitos, para para para bueno sí pero... o se adelantaron un poquito no. no estamos promoviendo eso por favor <risa> no. no no no después me ponen otra o sí. sea respecto a lo mismo que me ponen, o sea sé que debe ser a lo mismo que hice no es lo mismo portarte mal con 18 años que decís bueno es pendejo es adolescente que hacer lo mismo con 35 años que quedas como un ta ta ta ta, ah, to claro. ta. son todos quilomberos los que te están mandando mensajes sí no de macana de cagada va todo por ese lado bueno igual sí chicos es que bueno <risa> sí si habla. hablando de adolescencia hay verdad? una justificación que esto también es para debatir porque a yo ver. creo que a ver eh, más allá de la justificación o no Si uno está haciendo las cosas mal Estás haciendo las cosas mal, tengas 3 años, 7, 17 o 26 ¿Se entiende? Pero no es lo mismo portarse mal <risa> No es lo mismo, pero lo que digo es que No es una justificación para hacer cosas mal Ahí está ¿Se entiende? Bueno, eh... O sea, a ver es Gente, que, no, gente no... lo ve como diciendo Bueno, no pasa nada de con adolescente un, Con una cosa ya más grave, una macana más, más grave Ya que pusieron este ejemplo no es una justificación ser adolescente para mandarse una, ma una macana. No, obviamente, pero haces otra cosa. Como trabajo. punto de partida ahí. Claro, sí, sí, sí. Pero, o sea, con menos de 18 años, yo no, creo que. Es lo que haces con 17 lo que, lo que podría llegar a hacer con 35. No, Calma. obvio. Eso ya por Son sí... Son dos cosas distintas. Claro. ¿Saben que se fue el tiempo a la miércoles? ¿no? Sí, si nos estamos yendo. Sí, sí, es más, sí. ya no estamos en miércoles, estamos en viernes, así que acuérdense. ¿Sí? En... Claro, porque el año pasado era miércoles los programas, nos sí, íbamos claro. a los miércoles. Es, y es que verdad. teníamos la frase. Ahora tenemos eh, viernes. Es verdad, y, y tu cuerpo lo sabe. Sí, viernes y tu cuerpo lo sabe. Exactamente. Registrado nosotros, lo dejemos nosotros. No, pero está por todo lado, es cuerpo, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Está recontra re, -re registrada. Sí, mal, son hay son que buscar otra. Nuestras, por sí. favor. Mal. A ver si nos cansan. Claro, no, no, pero cierran el programa que hacemos. Gente, vamos a una breve pausa... Pará, pará, pará, pará, pará. Pará, pues... Conti de gol... Ahí, no quieren ir. Mirando Pinamar, Libertador... O nos sabes? vamos con Vos sabés que yo me fondo? quiero... Para, sí. Miremos el mar. Ah. El mar... Y pasa que, Está eh, complicada la eh, cámara. Las cámaras... Le podríamos pedir por favor al municipio que limpie las cámaras de... Es verdad, por favor limpien las cámaras porque esto es un quilombo. No se ve nada. Es más, cómo? No? Atentamente, Ay, arroba Yo joven. Sé. Bien. Sí, sí, sí. Ahora sí, cuando usted me diga, señor. Dale. Usted Muchas gracias mandar. por el señor. No, por favor. A mí no me parece. Un placer, como siempre. Así que... Breve pausa, entonces. Ya venimos sí. por arroba joven. En Miss Magazine Oficial, en Facebook, en 5 minutos. Sí. Por la página www.miss.com y por el canal de Tepin, 78 mira mira con qué nos vamos de fondo, A ver, ahí, ¿eh? Con el golfito. No, vamos golf. Me encanta el golf. Vamos a jugar un vamos golfito. De golf. ¿O no? Sí. Dale. Temita, ya venimos.